12 señales de que un hombre piensa en ti. Cuando un hombre te piensa, eres su mundo. Da igual que tú en las mañanas tengas mal aliento. Tú para él eres un ángel bajado del cielo. Su día se le escapa pensando en que vuelves a pasar por aquí. Sus ganas de verte superan incluso a su orgullo. Le da igual que piensen que es un chico cursi. Cuando estás en su mente, no cabe lugar para otra mujer. Hola, ¿qué tal? Este es Marco de Vilifers y hoy quiero compartir contigo una lista de comportamientos propios de un hombre que no deja de pensar en ti. Te encantará. Y si ves este video hasta el final, déjame una mariposa azul. Así sabré que esos videos te están encantando. No olvides suscribirte. Número 1. Pregunta por ti. Estando tú en su mente, no deja de preguntar por ti, tus gustos, a dónde vas, qué te gusta hacer, cuál es tu color favorito, cuál es tu música preferida, se vuelve literalmente en tu fan número uno, se hace un doctorado en ti, y es que cuando realmente a un hombre le interesas y no deja de pensar en ti, quiere saber, quiere conocerte, quiere verte a través de los ojos de otras personas, quiere saber cómo te ven otras personas, porque al final quiere encontrarte lo más auténtica y real posible. Número 2. Te llama. A veces se trata de un chico muy, pero muy tímido. Le da pena hablarte, pero aún así se arma de valor y lo hace. Y es interesante porque cuando realmente a un chico tú le gustas y cuando él no deja de pensar en ti, hace a un lado cualquier impedimento que le permita acercarse a tu lado. Si es un chico muy tímido, Vence la timidez. Si es un chico muy orgulloso, vence el orgullo. Al final te vas a dar cuenta que realmente se está esforzando en estar cerca de ti porque te piensa, porque estás presente en su mente, estás presente en sus sueños, estás presente en sus fantasías y sus ilusiones. Número 3. Te busca. Hace que parezca accidental, como si fuera sin intención, pero siempre hace que las circunstancias sean propicias para que tú y él coincidan en algún lugar, en algún café, en algún sitio concurrido, en alguna calle. La intención de él es que realmente tú notes que él existe, es que tú notes que él está interesado en ti. Te va a buscar, va a intentar aparecer en lugares donde tú frecuentas, lugares donde solo tú te mantienes con tal de lograr un encuentro casual. Lo intentará, lo hará y te buscará. Número 4. Te envía bellos regalos. Un chocolate por aquí, una tarjeta de regalo por allá. Sus intenciones son útiles, pero van a acompañados de detalles, tratando de llamar tu atención para que tú también pienses en él. Los regalos van a ser la primera forma de él mostrarte su interés. Mostrarte que está interesado en ti y que piensa en ti y que ocupas gran parte de su mente. Gran parte de su tiempo lo ocupa pensando en ti. Número 5. Hace cosas por ti. Si tienes que trabajar hasta tarde, él aprovecha sus instantes para ayudarte y pasar tiempo a tu lado. Si tienes algún proyecto en el que trabajas, él te apoya a que lo realices. Te piensa tanto que quiere pasar cada momento contigo. Y esto se ve realmente ejemplificado en la manera en como él Busca siempre tenerte a su par porque realmente te lo demuestra con actos, con hechos, sean palpables y se pueden hacer notar. Número 6. Rosa su cuerpo sutilmente con el tuyo. Y no hablo de un contacto físico en el que te sientas acosada, no, sino que son pequeños toques, pequeñas caricias. La intención de él es realmente darse a notar y la intención al final también es es que tú te acostumbres a su presencia, te acostumbres al tacto con él. Cuando él busca sutilmente el contacto físico, es porque realmente hay interés y te piensa más de lo que tú te imaginas. Número 7. Te mira con dulzura. Notas que ha estado pensando en ti por la forma en cómo te ve, en la forma en cómo te adorna con su mirada y te atrapa con sus ojos es que literalmente te puedes reflejar en sus ojos y verte brillar en ellos, su mirada lo delata, su mirada te lo dice aunque él no te lo diga, aunque él con palabras no te lo exprese, su mirada te dice que muere por dentro, por besarte, por tenerte, por acariciarte y por vivir contigo una historia que dure para toda la vida. Número 8. Aprovecha cualquier ocasión para verte, cualquier situación es útil. Si tú eres parte de un voluntariado, él también asiste a él. Si tú juegas fútbol, él se inscribe para poder verte. Su intención es sencilla, estar tanto como pueda a tu lado. Obviamente esto sin llegar a ser sofocante, sin llegar a ser acosador, sino que sencillamente busca las maneras de tenerte cerca para poder entablar una conversación contigo. Y lo que es más, puede que aún no se haya animado a dar el primer paso y por lo tanto está tratando la manera de abordarte, está tratando la manera de entender de qué manera puede llegar a ti. Número 9. Te escucha. Desinteresadamente te escucha. Intenta crear empatía entre los dos. Te hace preguntas que reflejan que tú le interesas mucho. Se nota la intensidad de las preguntas y en la forma tan atenta en cómo te oye. Te presta atención. Al final, cuando realmente te está pensando, cuando él te tiene en su mente, él quiere saber todo de ti, cada detalle, cómo te sientes, cómo pasas tu día. Su interés está puesto en ti, se da a notar por la forma en cómo te escucha, en la forma en cómo le presta atención a tus expresiones faciales. Está tan atento, tan inmerso, que tú le puedes preguntar lo que le dijiste hace 20 minutos y te lo puede decir continuo. Número 10. Te apoya. El apoyo es una demostración clara de amor, es una manifestación no solo de amor mismo, sino de atracción. Cuando un hombre está inmerso en sus pensamientos, empapado con imágenes que dibujan tu figura y tu silueta, da por hecho que tratará de ganarse tu cariño, mostrando apoyo incondicional a tus proyectos. Su interés serás tú, y tratará la manera de demostrarte ese interés a través del apoyo que él te pueda brindar, a veces con logística, a veces con apoyarte en un negocio, a veces con apoyarte en tus estudios, a veces con apoyarte en algún emprendimiento que tú tengas. Al final, él tratará la manera de darte todo el apoyo que él considere que tú mereces. Porque al final, si te piensa, si estás en su mente, también querrá hacer cosas junto contigo. Número 11 te trae rosas, una flor para otra flor. Y esto es cierto, cuando él no deja de pensar en ti, te lo hace saber con un gesto tan simple y dulce como traerte flores. Y a veces no tiene que ver las flores, a veces puede ser cualquier regalo, cualquier cosa que realmente él crea que te va a llegar a gustar. Su interés es rendirle homenaje a tu belleza, a tu forma de ser. Y por lo tanto intentará a toda costa y con cualquier simbolismo llamar tu atención porque te piensa porque estás en su mente 24-7. Número 12. Te lo dice. Y la forma más simple de saberlo es que te lo va a decir. Llegará a un punto en que se va a armar de valor, va a llegar a un punto en que realmente va a estar totalmente convencido de que es contigo con quien quiere estar. Y finalmente va a terminar diciéndotelo. Se va a declarar, te va a declarar lo que siente por ti. Te lo va a decir sin tapujos. Es por eso que si este chico te gusta, debes estar atenta cuando él vaya a desnudar su alma frente a ti. Espero que este video te haya gustado y espero que todas estas señales de que un chico está pensando en ti te haya sido de utilidad. Por supuesto, si quieres que lance más videos como estos y te gusta la temática, pues házmelo saber en los comentarios. También te invito a que te suscribas a esta comunidad de b Somos ya más de un millón de personas acá. Me alegra de verdad decirte esto. Ya somos muchas personas y por lo tanto me gustaría que formes parte de esta comunidad. También te invito a que compartas este video y lo muestres a las personas que tú crees que lo puedan necesitar. Así sin más... Me voy, pero sin antes sugerirte que veas otros de los videos que hemos lanzado, que seguramente vas a disfrutar como nunca. Este fue tu amigo Marco, y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.